Hola, bueno, hola, chicos de YouTube. Soy Joseva y estamos en un nuevo video para el canal. Y muy bueno, esta vez estoy con mi amigo Piero Reyes que es un invitado especial de mi escuela. Y hola, Piero. ¿Qué onda, banda? Vamos eh, bueno, eh, eh, este bueno. a jugar Morden Mystery, que pues bueno, como ven, aquí estoy compartiendo pantalla, como siempre, que nos da de, de costumbre cuando juego con mis amigos en Zoom. Y por, pues bueno, como bien aquí está nuestro amigo Y pues bueno, aquí está Lo voy a fijar el video para que lo veáis mejor Aquí está, y pues bueno Y pues bueno chicos, como bien vamos a estar en una nueva partida Aquí está Y pues bueno, como bien mi pantalla soy inocente Pero vamos a ir pausando el, este, el compartimiento de pantalla Para que nuestro amigo pierda no vea lo que está buscando y creo que está esta noche pero bien bien <risa> ya, ya, ya chico, ya, ya, me salió esto, una fallita, técnica técnicas, no pude. Chicos, ¿cómo estáis? Bien, en mi pantalla, la piscina es una que tiene un tipo de máscara. pero ¡Cuidado! No se escucha muy fuerte el volumen! ¡Ah, chicos! Sí, pues, pues, la Se escucha un wow sí, Y se están poniendo en la radio Vengan la, la, la Creo que chicos tengo más confianza que van a dar la asesina en este enfrentamiento Sherry y asesina Así que vamos a ver Quédense en el video si queréis ver lo que está final. Pero bueno chicos, como os dicho no chicos, es una campera, como habéis visto siempre son camperas, así que pues bueno, pausa. Pausa hasta que empiece la siguiente partida. Y pues bueno chicos de YouTube, como habéis visto me ha matado porque es una campera, así que vamos a pausar la grabación hasta que volvamos en una nueva partida. O No sé, es que se escuchaban... Toma. Es que se escuchaba música. Estoy expectando... No sé, pero igual no importa. Ya yeah. es que escucha... Escucha... ya voy a dejar de compartir el sonido o solo voy a compartir la pantalla. Yeah. Y listo. Y pues bueno, chicos, lo que ha pasado es que, pues bueno, este el sheriff, digo, el héroe, un inocente ha cogido la pistola y le ha dado... Así que, pues bueno chicos, vamos a darle una pausa hasta que empiece la partida. Así que, pues bueno chicos, ya, vamos a darle una pausa. Y pues bueno chicos, como ven en mi pantalla, soy inocente. ¡Ah! ¿Qué es eso? Chicos, chicos no sabéis lo que ha pasado. Y es que se ha puesto un sonido recontra que fuerte de la nada. Así que esperemos a saber quién será el asesino. ¡Quiero diálogo. Hola, yo no soy el asesino, soy inocente ¡Muestra tu cuchilla! No tengo, solo tengo emotes a aplastarlo el uno ah, Baila, baila conmigo, baila conmigo Baila conmigo, baila conmigo, baila conmigo Baila conmigo, baila, conmigo, baila, conmigo, baila, conmigo, baila conmigo. <ríe> Chicos, ¿cómo ¡Ah! baila Nos conmigo. han matado, Hay chicos negro la pantalla y chicos, como han visto, nos han matado. Es Agos Juli, la asesina. pues bueno, chicos, como ven en mi pantalla, estamos espeteándola y es muy fea, al parecer. Sí, es bien fea. Está bien fea esta aquí. Y vamos a... Sí, vamos a chivarnos. Nos vamos a poner que es Agos Juli. Agos Juli. Es ella. Vamos a poner, chicos... Chicos, los que estáis jugando en Mortal Mystery, en este mismo server, dejad vuestro like para que gane el sheriff. O sea, los inocentes y no gane el asesino. Pues bueno, el sheriff es chorizo 2 Pues bueno, creo que va a ganar el sheriff porque hago Holy es el Porque encima está algo AFK, si no saben lo que es AFK es como estar quieto. Y parece que está siguiendo a alguien. Y sí, con el cuchillo. Chicos, ¿quién ganó la partida, chicos? Ay, ay, ay, chicos, ¿quién ganó la partida? Piero, diálogo. Piero. Hola. Hola, a José. Bueno, para chicos, mí. estamos en, otra vez aquí en el video. Y pues bueno, hasta ahora creo que va ganando es la asesina, ya que solo quedan dos, que es el sheriff. Patatas, de rechorizo dos y, y eh, Boli, que es un inocente. Y pues bueno, como ven en la pantalla, ha ganado... ¡Hola, los Y pues bueno, chicos, alguien se ha unido, que es este de lo que ya sabéis muchos, que es Julian, este... Carvajal. El... Y al que bueno, la eh, pero yo no, lo hice yo no le hice nada, así que. Y pues bueno, bueno chicos, sí, sí, sí, como sí, este video, que se va a unir ah, a no nuestra partida, así que di algo, Julian, estamos grabando. Julian di algo. Ah, algo. Y pues bueno, chicos, al parecer, nuestro ah, amigo Julian no quería hablar. Y chicos, aquí está Julian. Y pues bueno, chicos, se la mayor a partir nuestra partida de Morded Mystery. Y pues bueno, chicos, como han visto en mi inocente. pantalla, soy el inocente, como siempre. Así que vamos a darle a renovar la para que todos vean. ¿Y tú qué eres, Piedo? Eres asesino. Yo no soy. Eres Sherry. Ah, no. Yo soy inocente, chicos. Sí estoy, yo soy inocente. No, no, no, no, sé, José, José. Yo no soy. Chicos de YouTube, no, no, yo no ]umpingo. soy. Vosotros sabéis claro, muy bien no, que José. yo no soy el asesino. Si yo fuera asesino, yo los hubiera matado a todo el mundo. Sí, sí, sí, José, sí, claro. no eres Así que chicos, vamos a ver quién gana este no enfrentamiento épico. Toma. Adiós, pingao. Y pues bueno, chicos. Chicos, ya estoy compartiendo el sonido de la computadora. Y es que... Ok, chicos, no lo podemos compartir porque hay una radio de este juego que no deja hacer nada. Por lo que tendremos que buscar a los inocentes para liquidarlos. Es que, pues, bueno, chicos, aquí vemos a una chica con radio que. historia gente... chicos! Le ganamos, o se perdió, y le... Chico! ¿Qué? ¿Qué? ¡Chicos! Pues bueno, como veis en mi pantalla, yo era el asesino, este es mi cuchillo. Si vosotros estáis en la partida, mándenme ahorita mismo un trade. Y es que sí, pues bueno, claro, que trade, porque para darles mi cuchillo. Y pues bueno, le vamos a mandar un trade a nuestro amigo Pedro Reyes para poder darle algo, porque como sabéis, él es nivel 4 y pues bueno, no tiene casi nada y no tiene casi dinero, por lo que le vamos a mandar un trade, o sea, un intercambio para los que no sabéis inglés. Uh, eh, yo no sé qué es trade, no, recién empiezo a jugar este juego... Ahora sí, alguien dígame en los comentarios qué es Train. Train es un intercambio, yo te puedo dar algo y tú me das algo algo así. Y pues bueno, chicos, como veis en mi pantalla, y solo como estoy en este juego, con mis amigos le voy a decir no, es que con 2% de probabilidades soy el asesino. Así que chicos, estamos matando a todo el mundo. Adiós. No, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. <ríe> Adiós, sheriff. Ahí se ha quedado la sheriff. Muy bien. Wacho de aquí. Matamoslo. Toma, adiós. Usted también, adiós. No, no, chicos. Y chicos, si quieren si quiere lo hagamos directo juntos. Y digan, Así chicos, que ya me estoy de aquí. Pues bueno, chicos, como ven en mi pantalla, soy el gran asesino. Así que, Piero, por favor, dime. Mira, no, me mira, mira, en la pantalla, ahí está, yo Frank Fernando Flo, por ahí la... pues, bien, bueno, no chicos, ves. no le dan caso a este de el... aquí, solo le mi caso a mí. Y no, justo le hagan la herói. No, hemos visto a la RD. Hemos visto a la heroína. Que nos quiere matar no chicos dejen su que no me mate chicos dejad vuestro like para que no me maten la jering la... la... que... chicos dejad vuestro like no chicos no Pausa, pausa. Así que, pues bueno, chicos, hemos seguido en el video. Y pues bueno, como ven, está nuestro amiga Espérate, espérate, espérate, que me va me irmán. Y chicos, pues, otra vez, tres, si mi pantalla. Y como ven, soy inocente, claro, como siempre. Como ven, que chicos, vamos a hacer no deja moverme suscriptores de por favor dejad en los comentarios quien creen que quién se va suscrito